Hola, buscadores. Me han preguntado sobre el simbolismo de los tres reyes magos. La pregunta venía de alguien que han, había sido católico, en el sentido de había tenido educación católica, pero que actualmente no sigue la religión católica, de hecho no sigue ninguna religión. Y me preguntaba por si esotéricamente tiene algún sentido o es una invención, o un cuento religioso y punto. No, no, sí, sí tiene una, una relación esotérica. Me gustaría aclarar, ya lo he hecho alguna vez, pero vuelvo a insistir, las, las religiones, no solo la religión católica, ¿eh? todas las religiones, se basan en su núcleo profundo, digamos que en las enseñanzas más profundas que dio su fundador, en este caso el católico pues Jesús, evidentemente, pues en una serie de mmm, explicaciones para el pueblo, explicaciones simples, sencillas, metafóricas muchas veces, de leyes cósmicas, leyes reales, universales, cósmicas, que la sabiduría profunda tiene, mantiene y explica desde hace miles y miles de años. ¿De acuerdo? O sea... Hablando de la, la que yo he conocido más, lógicamente, pues lo que tuve la educación católica, yo también, pues uh, la religión católica tiene un montón de conocimiento oculto y entre sus dogmas, entre sus uh, rituales, etcétera, hay mucha verdad oculta, que no significa que todo sea verdad, ni mucho menos, le ¿eh? digo que hay mucha verdad oculta, solo que por un lado, se ha perdido ese conocimiento real, profundo, la mayoría de los religiosos hoy día, incluyendo curas, obispos, supongo que hasta el Papa incluido, no lo sé. No, no lo conozco personalmente, no puedo saberlo. Pero quiero decir que la jerarquía católica ha perdido realmente el conocimiento profundo, de dónde viene todo eso, y se ha creído el cuento que inventaron encima para poderlo explicar al pueblo, al pueblo llano, que no tenía... Conocimientos profundos, espirituales, esotéricos, etcétera. Y entonces se inventaron metáforas para poderlo transmitir. ¿No? Y entonces conseguir una serie de efectos que iban bien para la evolución humana en ese momento, pero se han quedado cristalizados ahí. vale Entonces, que quede claro que la mayoría de las bases religiosas tienen un, una razón de ser. No es porque sí. Aunque. Todos los dogmas que se han puesto encima, y las normas, y hay que hacer esto, y si no te castigo, etcétera pues eso no, eso ya se lo inventaron para poder tener poder sobre la gente. Bien, a partir de ahí, los tres reyes magos. O sea, todo el simbolismo de la Navidad es un, simbolio, un simbolismo real, que explica la evolución humana. El camino que tenemos que seguir para evolucionar. ¿Qué no es el de adorar a Jesús? ¿Vale? No tienen nada que ver. Ahora, hablando y centrándonos, centrándonos solo en los reyes magos, para no alargar demasiado, evidentemente, pues los tres reyes magos que van a adorar al rey de reyes, a Jesús, ¿m? y que siguen una luz en el cielo para, para que les conduzca, es un simbolismo claro, claro de la evolución del ser humano. Y de cómo está constituido. El ser humano, cualquiera de nosotros, tiene, está constituido realmente por un cuerpo físico. Ese no hace falta decirlo, todos lo vemos, ¿vale? Lo conocemos y lo vemos. Pero tiene además un cuerpo emocional, también le llamamos cuerpo astral. ¿no? Tiene un cuerpo de emociones, cuerpo emocional. Tiene emociones, ¿no? Pero las emociones no es algo que crea la mente, como cree la psicología. No tiene nada que ver. Es otro cuerpo con el que vivimos y experimentamos emociones. El cuerpo físico nos permite vivir y experimentar en el mundo físico. El cuerpo astral o emocional en el mundo astral, en el mundo de las emociones. Y también tenemos un cuerpo mental. ¿Vale? El cuerpo mental es el que piensa, el que trabaja los pensamientos, etc. Y nos permite experimentar con la mente. Nosotros somos triples, trinos también. De ahí viene lo de la trinidad, ¿vale? Cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental. Son tres cuerpos, tres personalidades, para que nos... No, tres personajes independientes: Melchor, Gaspar y Baltasar. Los tres, ¿vale? y van a adorar a Jesús, vale, nosotros, estos tres cuerpos, tienen que, que no lo hacen normalmente, tienen que ponerse de acuerdo, unirse en un camino, los tres a la vez, de eso se llama integrar la personalidad en el esoterismo, para ir a adorar, o sea, rendir pleitesía al alma. Esa es la idea de Jesús, el alma. El alma divina. Los tres de la personalidad tienen que rendir pleitesía, adorar, es una manera de decir, ¿vale? Y cada uno entrega parte de lo que él tiene, de lo que él trabaja, maneja, etcétera, a Jesús, en este caso al alma. Y están siguiendo la luz. ¿Mm? Recordad que la Navidad tiene que ver con el nacer la luz en nuestro interior. En nuestro interior tenemos esa estrella de Belén que nos va a guiar para poder conectar con el alma y rendirnos ante el alma, que es realmente el salvador de nuestro mundo. ¿Vale? O sea que los tres reyes magos es un cuento que probablemente no pasó en la realidad, no voy a poner la mano al fuego que no pasara, ¿eh? simplemente que lo más probable es que no, pero que sí que es una metáfora de algo que todos debemos realizar tarde o temprano en nuestro camino evolutivo para poder seguir subiendo y evolucionar más. ¿Puede no seguirse? Claro, la gran mayoría de la gente no lo hace. Sí, sigue lo de los reyes, los que son católicos, pero como un cuento y punto. Realmente seguir la luz y llegar a adorar al alma, <ríe> me parece que pocas personas lo hacen. Pero hay unos cuantos que sí lo hacen y esos ya están en lo que llamamos el camino espiritual. Si te quedan más dudas, en los comentarios puedes preguntarlas. Nos vemos en el siguiente vídeo.